Este programa lo que busca es tratar de ver cómo la universidad puede jugar un rol de aportar tanto a la, al, al Estado como a las empresas como a las a organizaciones de la sociedad civil eh, un poco algunos, algunos elementos en relación a la agenda y, y, bueno, y que, que la universidad pública también pueda tener un rol con, con el tema del desarrollo. Primero, bueno, cómo nosotros como universidad aportamos a esas cosas y... y este y bueno, nos parece que hay como una... Esa agenda es como una cosa que nos une, ¿no? Porque sí, claro. estamos, estamos viendo que, viste, como es una agenda universal, estamos viendo en cada experiencia, no paran de surgirnos... Empezamos a preguntar, no paran de surgirnos experiencias de gente que está mirando la agenda para también orientarse, para también... Permanentemente, ver. sí, ah, permanentemente. Contanos, contanos un poco a ver cómo, cómo, es que, cómo es que... Bueno, yo el año pasado participé de la capacitación que se dio ahí en Ciencias ah. Económicas, eh, estuve ahí participando, el año pasado yo era parte del equipo técnico de políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social Participé desde ese lugar porque además venía trabajando en el Observatorio de Políticas Sociales eh, Y trabajaba en la Comisión de Políticas Alimentarias eh, Un poco para dar el marco de cómo me acerco yo a, a esa capacitación eh, hoy me encuentro en este rol de, de funcionaria. Eh, la subsecretaría antes se llamaba subsecretaría de desarrollo humano y, po y familia y la cambiamos este año por eh, políticas del cuidado, que entendemos que es mucho más abarcativo y tiene otra, otra mirada, digamos. Eh, el Ministerio de Desarrollo viene trabajando eh, con base a, a estos OEDS. Eh, en todo su aspecto eh, Toda la lógica que tiene hoy Tenemos una ministra Que es trabajadora social sí, eh, Yo soy trabajadora social Me recibí en muy la bien. Universidad Pública <ríe> En bueno. la UNER Ajá, bueno. eh, Y entiendo que el rol De la universidad en, en, Es súper es importante Siempre cuando estábamos en la facultad eh, La pelea era que no sea Una isla y que pueda tener sus aportes A todo el desarrollo territorial, sobre todo trabajo social, eh, desde la mirada universitaria, ¿no? Y bueno, eh, el Ministerio ha, ha podido encaminarse, a ver, eh, son objetivos que te guían en el trabajo, nosotros intentamos de que eso sea así y de no despegarnos de, de estos objetivos que sin duda nos van a llevar a una mejor calidad de vida para las personas, no es fácil. No es fácil porque estamos, a nosotros nos toca asumir un rol de funcionario en el medio de una pandemia que no conocemos. Sí. Eh, entonces, claro. permanentemente las herramientas eh, se van renovando todo el tiempo, estamos con nuevos desafíos, reviendo qué estamos haciendo para también no vulnerar derechos, porque uno plantea algunas cuestiones pero está al límite de vulnerar derechos por otras razones. Entonces, es una agenda, los ODS te, te genera esta, esta situación, digamos, de, de que te guías, pero también te propones desafíos que son, son grandes, sí. pero eh, está bueno. Y saber que no podés trabajarlo solo, eso hacen los, los ODS, saber que tenés que trabajar en equipo y articulados con otros, porque no hay manera ni de zafar la pandemia solos, ni todo claro. lo que va a venir después de esta pandemia. De eso. Ah, bueno. ¿no? Así que en eso estamos trabajando desde el ministerio. Sí, bueno. y entiendo que eh, la mayoría de los ministerios está eh, en bueno, esto, ¿no? digamos. Qué bueno, mira, porque justamente a veces la gente nos pregunta, pero entonces, ¿para qué sirve la agenda? ¿no? Pero vos decís, no, la, la agenda y te guía, digamos, ¿no? Sí, claro, okay. claro, una agenda es uno, como un organizador, digamos, ¿no? Como Exacto. Entonces, eh, y la otra cosa que vos decís es que, bueno, evidentemente también en la agenda hay objetivos que están pensados para que se trabaje en conjunto, porque ninguno de los objetivos se logra desde un solo área o desde una, un solo equipo, ¿no? Exacto. Y, y contame una cosa, ¿y eso lo conversan en los equipos de trabajo? ¿Es una sí, mira, que... eh, mi de mi subsecretaría depende, eh, tengo varias direcciones, ¿sí? La Ajá. dirección de adultos mayor, eh, sí. depende de la subsecretaría, la dirección de integración comunitaria, Ajá. La dirección de políticas inclusivas, y Ajá. ahora estamos trabajando para que mm, va a haber un próximo lanzamiento, la mesa interministerial de primera infancia, ah, bueno. sí, <risa> también de, dependa de la subsecretaría. Eh, en esta perspectiva de, de justamente tener que cuidar a la primera infancia a nuestros niños para después tener adultos mayores fuertes. Sí, qué bueno, la esta verdad es, que esto de la, es la mirada, digamos. Claro, me moviliza mucho porque, bueno, he trabajado con esos temas de primera infancia y, y con los equipos y, sí. y la verdad que, bueno, qué bueno, además, bueno, porque también fija algunos parámetros la, la, la sí. agenda de 30, ¿no?, como que también te ayuda a poder hacer una comparación cómo estamos y cómo deberíamos estar, digamos. Y en eso, ¿cómo, cómo estás viendo, digamos, en este, en este desafío que está esta gestión que vos colocás, que sí, seis meses de gestión, de los cuales seis meses, de los sí. cuales tres, digamos, con pandemia, ¿no? Todo, sí. una, todo sí. un aprendizaje acelerado, ¿no? No, y además, eh, teniendo que rever herramientas, esto que te decía, permanentemente ver herramientas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los adultos mayores? Tenemos adultos mayores en diferentes situaciones económicas con claro. diferente llegada a, a la información no todo maneja en redes entonces uno tiene que estar pensando repensándose todo el tiempo cómo hace para que esa información llegue a todos eh, y bueno ahí, a ver nosotros estamos trabajando en esta pandemia atravesado por una situación económica que ya viene complicada esto complejiza peor <ríe> digamos el contexto entonces eh, Estamos trabajando una política alimentaria muy fuerte, que es lo que eh, tenemos que, que sostener. Y además, eh, todo este, este, digamos, anclaje que tenemos en los ODS, ¿cómo hacer para no corrernos de eso? Porque uno lee los ODS y dice, bueno, pero esto es una utopía. Y en realidad es lo que estamos haciendo o tratando de hacer todos los días. Es proyectarnos, es organizarnos, es construir el dato en el territorio que... Eh, la ministra eh, Marisa Paira es, en eso es eh, realmente muy estricta, ella eh, logró eh, de alguna manera poder organizarnos con, con estos datos, con la construcción del dato en territorio, porque no sí. hay manera de construir políticas si uno, uno no conoce Exactamente muy Entonces, bueno. poder organizar ese dato que necesitamos ya sea con primera infancia, con adolescencia con adultos mayores, con con todas las políticas que andan dando vuelta, eh, entonces eh, los ODS nos permiten eso y no es que es una utopía que nunca vamos a llegar, vamos a llegar porque es un caminito que hay que hacer. Excelente. Eso, eso lo aprendimos, es un caminito, es, eh, es el todos los días, empezar a ver, bueno... ¿Qué tenemos en, en este diagnóstico que vamos construyendo como podemos? Porque tampoco podemos salir a territorio, nosotros somos muy del territorio y claro. en este momento no estamos pudiendo llegar eh, físicamente, ¿no? Claro. Y bueno, utilizar todas las herramientas que tenemos, eh, logramos armar redes con los sí. municipios. Eh, nosotros tenemos 270 eh, localidades. Entre sí. lo que son municipios, eh, lo que son comunas, que ahora son 53 nuevas comunas, y juntas Ajá. de gobierno, son Ajá. 270. Entonces se logró armar redes para diferentes temáticas y por ir trabajándolo con los municipios. Nosotros nos apoyamos mucho en el trabajo de los municipios porque eh, tienen la cercanía territorial. Claro, esa ¿no? cercanía que hoy nosotros no la podemos tener por esta, esta pandemia. parece muy interesante lo que decías es esto de la, del, del dato de información. También la agenda ¿no? te da con esa idea de las metas Buscar también qué es lo que estás haciendo, poder mostrar en qué estás accionando y cómo estás transformando la realidad. Y mira, te hago dos preguntas en ese sentido, porque decías que, que, que están varios espacios de la provincia trabajando con la agenda. ¿Esto cómo fue? ¿Por una inquietud de los equipos? ¿Hay una, hay una idea de decisión de la, de, la, de, la, de la dirección? ¿O en realidad ustedes lo llevaron y lo van colocando? ¿Cómo fue? Eso por un lado. Y por el otro lado, los municipios, ¿cómo están con esto de la agenda? ¿La conocen? ¿Están informados? ¿Ustedes trabajan con ellos? Les decía, porque te veo a vos en un nivel de gestión, digamos, que tiene que juntar justamente eso con una bisagra entre el gobierno provincial y, los, y, el, y el espacio territorial, ¿verdad? Sí, no a ver, ejemplo. nosotros, eh, con respecto a, a la primera pregunta, eh, sí. esto de, eh, bueno, eh, ¿cómo vemos lo, <ríe> ¿Cómo sí. es...? el trabajo, digamos, eh, viene relacionado con la segunda. Nosotros, toda la política, son, son decisiones políticas, esto está okay. clarísimo, son decisiones okay. políticas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y en todo caso los municipios van ayudándose a, esta, a estas decisiones. Eh, todas las políticas que bajan a nivel nacional tienen de base los ODS. Eh, por ejemplo, eh, no sé, ahora la Argentina hace, eh, tiene de base de los ODS, por lo tanto los municipios deben conocer eso para poder ser parte de esos convenios. Es como un poco que también te insiste a que los conozcas para eh, poder ser parte de esos convenios y poder bajar esa política que trae Nación. Y la construcción de las políticas eh, provinciales también tienen en base a los OEDS. Entonces, es, eso está coordinado, pero es una decisión política, claramente. Es una sí. decisión política de que la base de toda la construcción sea con los OEDS, sea con Exacto. esa perspectiva de agenda 2030, digamos. Eh, y bueno, y los, y los municipios que por ahí son los que... Los, los lugares más chiquitos son los que quedan ahí fuera de todo. Nosotros tratamos de que ellos tengan la mayor información posible de qué se trata esto. ¿Qué hablamos cuando decimos, bueno, eh, pobreza cero? No es que una varita mágica, digamos, no, nada, la pobreza cero? Y es una construcción diaria. El tema de, bueno, eh, un ambiente sa saludable, lo sustentable... Eh, el derecho a la accesibilidad al agua, por ejemplo a las... claro. bueno, todo eso son los OEDS, esos, esos carteles que vemos, es una realidad <risa> cotidiana digamos, de la gente que, que creo que es una decisión política de que pueda llevarse adelante que no va a ser ahora no, no, va es, a claro, mañana. no es que nos levantamos y ya vamos a, va a cumplir claro. la agenda al pie de la letra pero bueno, eh, entender que si todos nos ponemos a trabajar con esta guía lo más probable es que podamos tener mayor igualdad en, en bueno. todos los aspectos, ¿no? Claro, pues nunca los caminos son mágicos, ¿verdad? Nunca la agenda no. lo que propone es, un, es una acción, una, un recorrido, digamos, una Exacto. propuesta de recorrido. Y decime, bueno, y por otro lado entonces ahí aparece claramente la idea de los datos, aparece claramente la idea de sistemas de información, ¿verdad? Eh, y y ese, ese tema, digamos, de sistemas de información, de observatorios, también hay avances, ¿verdad? ¿Ha habido avances? Sí, sí, sí. Cuando, cuando. Nosotros trabajamos mucho, bueno, según las temáticas, eh, sí. educa todos los ministerios, inclusive, bueno, educación no es ministerio, pero todos tienen sus bases de registros. Ajá. Lo que se está trabajando ahora es que esos registros sean únicos, que se puedan ah. entrecruzar y tenemos la base de Flaxo. Ah, eh, Flaxo hizo una base de, de observación y de, de toma de datos para la primera infancia. Exacto. Para trabajar con primera infancia. Bueno, esa base vamos a cruzar con todas las bases que tenemos. Nosotros tenemos el RUNER, eh, lo que es COPNAP tiene el RUNER, después sí. educación tiene también su sistema. Eh, nosotros en Ministerio de Desarrollo tenemos un sistema muy eh, eh, muy, digamos, que está bien hecho, digamos, con políticas alimentarias, eh, entonces, bueno, empezar a, a hacer un solo sistema de, de, de datos, de, de, de entrecruzamientos de datos, eh, para, para poder tener, digamos, bien eh, dónde están dirigidas las políticas y si los recursos eh, son, eh, son suficientes y si están bien eh, distribuidos sí, sí, sí, sí. también, porque a veces uno, al no tener el dato... Claro. Que los recursos son mal aprovechados y esa Está es la idea. Bueno. Está muy bueno. Y mira, eh, es, es, es, toda una, es toda una cuestión eh, muy interesante lo que estás planteando y ahí, digamos, a nosotros desde la universidad, obviamente, nos entusiasma y, y no sé, tal vez sería bueno que conversemos un poco, a ver, ¿cómo, cómo te imaginas vos que, que puede ser la relación entre la universidad y tu espacio de trabajo? Porque... Lo cierto es que eh, el espacio del día a día tuyo, más allá de lo que puede ser lo ideal, digamos, ¿no? Porque, como decimos, la agenda te sirve para el día a día porque te marca un horizonte y un camino. No es que lo vamos a lograr mañana. Lo mismo con este, con esta relación entre la universidad y el, y el gobierno, que nosotros decimos que tiene que haber un camino compartido, que tiene que haber esfuerzos que vayan en la dirección. ¿Cómo te lo imaginas? Porque también, no te creas que, que es tan sencillo, digamos, desde este lado pensarlo, porque también ustedes tienen el ritmo de la gestión, las urgencias, no sé, que tal vez, no sé si si, si sería bueno intercambiar un poco sobre esto, si te parece. Sí, yo a ver, yo creo que la universidad cumple un rol fundamental siempre Lo digo porque salí, de, como te contaba, de la universidad sí. pública Y siempre trabajamos para que la universidad no sea esta isla Y que uno va, estudia, pin pin, rinde y se va a su casa y no tiene relación, digamos claro. eh, Nosotros trabajamos mucho con, con el tema del observatorio y el consejo de políticas sociales sí. Donde la universidad jugó un papel sí. fundamental la universidad y las organizaciones y bueno, se armaron diferentes comisiones eh, pero yo creo que también la universidad eh, debería proponernos nosotros tenemos dos millones de temáticas pero tampoco sabemos el interés de la universidad en qué temáticas le gustaría trabajar y cuál es la idea que tiene nosotros por ejemplo desde la, la perspectiva de cuidado yo vengo trabajando hace mucho tiempo el tema cuidado fuera del, del ministerio Sí. La temática cuidado. Soy parte de un equipo de formación de cuidadores domiciliarios. Ajá. Eh, hace siete años. Eh, sí. Así que, bueno, el tema del cuidado lo estamos trabajando mucho. Y dentro de trabajo social está. Sí. Hay una... Una, un proyecto de extensión que trabaja el Cuidado hace muchísimo tiempo y se sumaron digamos al a, a trabajo en conjunto con en este caso un PCN que estaba trabajando en el tema de Cuidado y los cursos que se dan dentro del PCN y ellos dan un introductorio por ejemplo sí. y, y la mirada de la universidad te da esa otra, esa otra parte que no tiene por ahí un gremio que no tiene un ministerio eh, por más que tengamos profesionales, que seamos profesionales los que estamos, necesitamos esa otra parte que por ahí uno está, está viciado de algunas miradas y necesita ese, ese oxígeno, digamos, de la universidad. Pero también necesitamos que la universidad nos diga, eh, mira tenemos esta idea, vamos por acá, ¿qué te parece? Podemos juntar, podemos trabajar, nosotros tenemos el territorio. Trabajamos mucho el territorio, porque a veces queda el trabajo en donde está la universidad. Paraná, Concordia, Gualeguaychú vale, y vale. el resto no tiene noticias. Entonces, estaría bueno también poder trabajar esos otros lugares que no tienen la, la universidad cerca, Estamos. como para acercar el trabajo, digamos, eh, en conjunto, Buenísimo. me parece. Buenísimo. Bueno, justamente este programa, este programa eh, eh, lo que busca es... ...a través de estos diálogos... ...digamos que justamente tienen mucho que ver con... ...bueno, estas cosas, ¿no? ...de la, de la distancia y la pandemia... ...que nos ha obligado a hablar por este medio... Sí, ...y a veces, si sí. tuviéramos que haber armado... ...una reunión presencial, quién sabe... ...cuánto tiempo nos hubiera llevado a programarla... ...y esto fue, salió, digamos... Entonces, ...yo quiero decirte que... ...nosotros tomamos el compromiso... ...desde este programa, que es un programa justamente... ...de apropiación de la Agenda 2030... ...¿verdad? Es apropiarse de la Agenda... ...es hacerla de uno... Todo lo que vos vas contando eh, es muy entusiasmante porque justamente va en esa línea. Es que vos te tomaste la agenda y dices, esto me sirve para trabajar todos los días. Sí, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, o sea, tal vez nosotros también ahí lo que, lo que, lo que pensamos es que vamos, empezamos con esta serie de diálogos porque queremos rescatar Justamente estas cosas que a veces nos encontramos en la universidad porque hay una charla, porque hay una conferencia, pero después nos volvemos, ¿verdad? Nos volvemos a contactar. Esa fue un poco la idea de esta, de, esta, de, esta, de esta ronda de reuniones con la gente que estuvo en aquella charla y que de alguna manera, bueno, eh, sabemos que, que se fueron entusiasmados y que se fueron este, con ganas de seguir conversando. Y en ese sentido... Eh, también es muy interesante lo que marcaba porque esta semana pasada eh, se presentó el informe voluntario de los ODS que se va a presentar en, en Naciones Unidas fue muy interesante ver al jefe de gabinete y a la directora ejecutiva del, del Consejo de Coordinación de Políticas decir, bueno, tuvimos cuatro años donde no hicimos mucho con estos ODS y ahora estamos desafiando y estamos desarrollando políticas sí. con esto, ¿no? La verdad que también marca como una coherencia, ¿verdad? Entre el nivel nacional, sí, claro. el nivel provincial y el nivel municipal, ¿no? Eso también sí. debe Y con esto que bien. te decía que es una decisión sí. política. Eso Exacto. tiene que quedar claro, es una decisión política de que esto sea de esta manera, porque tranquilamente podrían obviarlo y cada uno hace lo que les parece, pero sin vale. embargo eh, no podemos corrernos, nosotros tenemos esta línea de no poder corrernos de, de esta agenda o por lo menos intentar acercarnos lo más posible a lo que plantean los BDS, porque uh -huh. también es difícil. Eh, sí. En los contextos que tenemos Es muy uh -huh. difícil Cada territorio tiene su particularidad también Entonces hay que ir trabajando con eso Pero bueno, eh, es una guía como vos decís La muy tomamos como una guía y, y también ahí vos traías una, una herramienta interesante Para el diálogo, que es el Consejo Económico y Social Donde, está, donde también está La Comisión de, de, uh -huh. de Infancia ¿Verdad? De, de, de Consejo el, Consejo de Política, el Consejo de políticas uh -huh. sociales Y ahí digamos eh, tiranos dos ideas que te parezca que nosotros desde la universidad podemos aportar ese consejo, porque tal vez esa sea una buena base porque es un espacio de diálogo, es un sí. espacio de intercambios, y ¿qué dos ideas que vos, que desde, el, desde el sentir tuyo de la gestión del día a día, eh, nos dirías así, bueno, la verdad es que yo pienso un poco en la universidad, podría ayudarnos en estas dos cosas en la... Sí. En la, igual, en la igual, igual forma yo tengo una... Bueno, todavía no arrancó este año el ah, consejo, claro, no, sí. Lo claro, no arrancó claro. porque, bueno, vino la, la, el COVID claro, claro, y nos claro. quedamos ahí. Pero en realidad, para mí, el Consejo de Políticas, eh, el observatorio primero tenía que estar en la universidad. Ajá. Okay. <risa> para mí tendría que estar separado. El observatorio dentro de la universidad y el Consejo de Políticas Sociales sí, que trabajen en conjunto, pero el observatorio me parece uh -huh. que debería estar dentro de la universidad y no desde el Estado. Buena idea. Esa es una es una postura muy personal, digamos, eh, pero porque tiene que ver con, con la injerencia que tiene cada uno, el observatorio te da las herramientas para después vos poder pensar qué políticas necesita el territorio, y eso Excelente. se puede hacer desde el consejo, pero claro. el observatorio tiene que ser, me parece que desde la universidad. Oye, claro, hay muchos aspectos más técnicos, aspectos sí. más que tienen que ver con la investigación, con la, el rigor más científico. otras otras herramientas eh, que uno lo puede llevar adelante desde el Consejo de Política, eso es una postura. Y bueno, y una vez que que ingrese que, que hagamos la reapertura del Consejo, que no sé cuándo uh -huh. será, la verdad que nos ha llevado puesta esta pandemia, claro. eh, eh, la idea es que, bueno, que la universidad... La universidad tiene mucho trabajo eh, de investigación. Sí. Tiene mucha investigación. Entonces, bueno, que nos puedan decir eh, en qué están trabajando y qué les parece que es eh, prioridad para, para poder... Que tenga que ver con esta agenda, ¿no? las sí. investigaciones que están haciendo digan, bueno, mira esta investigación está bueno el dato, eh, necesitamos trabajar en esto porque... Eh, no sé, oh, un de texto de la primera infancia. Claro, claro. claro. Que sí, ¿no? sí que, que el dato de la investigación, porque yo también trabajé en extensión sí, en la claro, facultad, claro. Eh, que nos quede ahí, digamos, que nos quede dentro es, de la facultad, que pueda. Es todo un tema, es todo un ceder, tema. O que la pueda llegar que donde que llegue, a las la decisiones. de la universidad nos llega al Estado, ¿no? Claro, claro, claro eso, esa es la idea, digamos, que claro, pueda salir que del, de lo universitario, de lo académico que podamos sí. tener es, ese contacto, digamos. Hay investigaciones eh, formidables. Mira, yo, con el tema del cuidado, sí. eh, tiene cerca de 13 años o 10 sí. años, me parece, el, eh, cómo es el no, proyecto no, no, de extensión. No, no, no, claro. Y recién hace dos años que nosotros tomamos contacto con ellos. O sea, claro. de, de poder trabajar, digamos. Pero Exacto, si no claro. se, mueven en el, se mueven en el ámbito académico y... y Ninguno o sea, sabe lo que sucede de un lado y del otro, digamos. Y eh, son, son me parece que esa información es, es fundamental que pueda eh, tener llegada a quien tiene decisiones, políticas sí. Bueno, es como, es como ir también este, como construyendo los puentes necesarios y rompiendo las barreras de ambos lados, ¿no? Para que poder encontrarse. Bueno Muriel, te agradecemos mucho, la entrevista realmente es muy buena y bueno, Gracias vamos, a, a vamos a buscar de vuelta y tomamos sí. nota de tus sugerencias, esto es lo que queremos, eh, vamos a hacer una, una, además de además de la pieza digamos que, que significa esta entrevista, eh, tomamos nota de, de esto y lo, lo, lo traemos a la coordinación del programa y iremos, iremos este, en, este, en el transcurso de este tiempo... Haciendo las devoluciones y acordando estas cosas. Me pareció bien, muy bien. interesante la idea de que ustedes sean el contacto a la red de los municipios para trabajar. ¿Sí? en Sería una cosa muy buena. Veo que ustedes lo tienen aceitado, veo que están, que, que han, que han desarrollado esas acciones. Entonces me parece también Súper pertinente y es que hay un camino andado. Entonces justamente ahí está. Eso es un poco colaborar, ¿verdad? O vale, sea, bien. no andar armando una otra red, sino que aprovechar las que están armadas. Las que están, <risa> sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar y están a disposición. Para, para lo sí. que necesiten y lo que quiera transmitir también eh, bueno, así válvalo, que, bueno cuenten con eso bueno, entonces a ver, quedamos en contacto, te agradecemos mucho y desde ya muchísimas gracias por el, por, por la, por el tiempo que nos dedicaste no gracias a, a ustedes y bueno esto es así, nosotros por suerte la tecnología nos permite tener estos horarios de entrevista yo les agradezco a ustedes por contactarse y, y por el trabajo que, que hacen, que es un trabajo de hormigas es un trabajo de hormiguita y es un trabajo que uno tiene que estar convencido para poder convencer al otro de que esto es, este es el camino digamos